Grabando en 3, 2, 1. Hola Augustonáticos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se estén cuidando bastante. Como es bien sabido por algunos, hace 158 años se fundó nuestra bella ciudad de Pereira, el 30 de agosto de 1863. Y en conmemoración de esto, voy a realizar un especial los próximos viernes 20 y 27 de agosto, y los sábados 21 y 28 de este mismo mes. A las 9 de la noche, hora colombiana, por mi canal de YouTube, el cual lo pueden encontrar como César Augusto se lo haga caso. Un abrazo gigantesco para todos ustedes, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like y compartir bastante. Y claro que sí, tomarse un cafecito acá, en Orgullo Cafetero. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.